Yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es fantástico Lion Records Ya las sabes Que suene básico Cuerpo y alma Calle Hoy la calle es peligrosa Unos rezan a la Virgen Otros a la Santa Muerte Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la Virgen, otros a la Santa Muerte Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes que tienen miedo, tienen frío, tienen hambre Aquí la calle preta como alambre Que si no te cuidas de la muerte no sales y Entran cabrón, dispare o oh, pare el pedo, que está cañón Dejele hablo al güero para armar un blon Lleno de agujeros a cualquier cabrón Escuche el rolón, mejor bro Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la virgen Otros a la santa muerte Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente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 Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Y esto es fantástico Lion Records Cuerpo y alma Yeah, yeah. ya la sabes Que suene básico Calle Esto es lo que somos esto es una muestra más del flow que me cargo Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la virgen Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la virgen Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente